Muy bien, en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra agenda, que es la que nos trae Linux Mint. Vamos a ir a primeros pasos, que todavía no terminamos de darlos, porque faltan varios. Hemos hablado sobre los colores del escritorio, hemos hablado sobre la distribución del panel, de las instantáneas del sistema, o sea, de las copias de seguridad. Y ahora, esta, esta, esta opción que aparece acá, la trae Linux Mint derivada de Ubuntu. Nunca la vi en Linux Mint derivada de Debian. Eh, puede que, le, que esa versión este, gestione de otra manera las actualizaciones y que junto con los códecs multimedia también instale controladores o junto con las actualizaciones generales también los instale la cuestión es que la versión derivada de Ubuntu lo trae, trae en un apartado que vamos a ejecutar ahora justamente ¿eh? el gestor de controladores eh, los controladores son los programas que hacen que los periféricos y las piezas de hardware se comuniquen con el núcleo Linux es decir, con el sistema operativo más o menos hablando rápidamente eh, bueno, si esos programas no existen o están desactualizados, el hardware puede responder de manera inesperada. Entonces vamos a, a darle estabilidad al sistema eh, iniciando el gestor de controladores. Buscando por controladores de hardware. La computadora no necesita ningún eh, controlador adicional. Bien, o sea que ahora sí podemos pasar esa, esa etapa. Perfecto, una cosa menos para hacer. Códex multimedia. Yo había comentado que los códex multimedia los precisan todos los sistemas operativos. Los precisa Mac, los precisa Windows, los precisa Linux. Porque si no, el sistema operativo no puede reproducir ni siquiera una canción en MP3 o una película en MP4, por decir algo. ¿eh? Si bien hay códex libres, si los códex son codificadores y decodificadores, de allí su nombre, Codec, eh, que son programas que lo que hacen es ayudar al reproductor de audio o al reproductor multimedia a reconocer eh, si lo que le estás queriendo hacer reproducir es una película, o, eh, en qué tipo de, de formato está, si es en alta definición, si es una película en, en una definición común y corriente, si es una película bajada de internet con, con un formato característico de sitios que permiten alojamiento de, de contenido. Es decir, le informan al reproductor de audio, de video o al multimedia, mejor dicho, eh, qué tiene que hacer con ese archivo y cómo debe hacerlo. ¿No? Entonces, bueno, es muy importante instalar los de multimedia Instalar, sí, vamos a instalar Está muy bueno saber que Linux, por ser un sistema operativo libre y abierto Por temas de patentes y licencias Hay un montón de códigos que no puede contener en su paquete de instalación Es decir, que en el instalador, en la imagen ISO de, de, de Linux En cualquier distribución de la cual se trate No pueden venir dichos códigos o determinados códex multimedia eh, empaquetados allí para que el usuario instale el, el sistema operativo y se olvide de esto. No, esto hay que hacerlo una vez instalado el sistema operativo o durante su instalación también se puede hacer. Así que es muy importante esta parte. Bueno, al parecer ahí quedaron los codecs multimedia instalados. Vamos a darle de vuelta a iniciar a ver qué es lo que pasa. Como para comprobar, el paquete Mint Metacodex ya está instalado. Perfecto, una cosa menos. El gestor de actualizaciones en esta instancia, mientras tú tengas esta ventanita abierta ahí, se puede abrir desde acá o se puede abrir también desde aquí. Esto es exactamente lo mismo, hacer clic ahí, lo mismo que hacer clic acá en esta instancia. Luego de estos procesos yo te voy a recomendar que a esta ventana la, le, le interrumpas el, el inicio, es decir, que esta ventana hagas que no se muestre más. Yo te voy a mostrar cómo, es muy sencillo porque una vez que la ventanita esa sirvió de utilidad, ya no, no tiene sentido que se inicie con el sistema operativo. Eh, acá tenemos un programa que hay que actualizar que se llama Ubuntu Advantage, Advantage Tools. ¿Ah? Vamos a instalar las actualizaciones. Esto no creo que demore mucho, por eso lo voy a hacer. Más allá de que yo ya mostré cómo se actualizaba el sistema operativo, pero esto es muy rápido y, y muestra eh, un proceder. Es decir, siempre que hay una actualización hay que aplicarla. Además es muy rápido esto. Una vez que nosotros eh, ya tenemos configurados los, los mejores servidores para los repositorios, como ya vimos en uno de los vídeos del canal también. Vemos que es muy sencillo y muy rápido actualizar. A la configuración del sistema la vamos a dejar para después. Vamos ahora a ver eh, el gestor de software. Yo lo que te voy a recomendar es que no uses este gestor de software. Ahora te voy a explicar qué es lo que te recomiendo. Podés iniciar el gestor de software desde aquí e empezar a instalar programas. Hay varios programas que te voy a recomendar que instales para que tu distribución Linux Mint, para que tu sistema operativo recién instalado sea competitivo, porque no podemos olvidar que tenemos a Windows y a Mac en la vuelta y que Linux tiene que tener el mismo poder. O sea, Linux tiene que ser un sistema operativo que pueda editar imágenes correctamente, abrir archivos de audio para editarlos, reproducir cualquier tipo de contenido multimedia y demás, y, y bueno, y por supuesto manejar archivos de oficina y hacer otro tipo de tareas. Y para eso tenemos que instalarle por lo menos entre 10 y 12 programas después. de ...que hayamos terminado de configurar todo. Esta es una buena manera de instalar. Por ejemplo, uno de los programas que, que hay que instalar es GIMP. Justamente ese que sale promocionado ahí. GIMP. sí. Pero es extremadamente lento el proceso... ...y bastante confuso entrar desde acá. Te voy a recomendar una cosa. Si te gusta este tipo de gestor de software... ...que vengas aquí y que le desmarques estas dos casillas buscar en el resumen búsqueda más lenta, no y buscar en la descripción búsqueda aún más lenta, no, ninguna de las dos y para que vean, cuando vamos a buscar a GIMP de vuelta vamos a ir a la página de inicio y vamos a poner GIMP y vamos a darle Enter ni siquiera tuve que darle Enter ni nada, enseguida encuentro las cosas y vamos a, vamos a probar con otro programa, por ejemplo, Color Paint. ahí está, es rapidísimo si estas dos casillas o alguna de las dos están marcadas el desempeño de este gestor es lento. Igual a mí no me gusta nada este. Imagínate que querés instalar VLC. Recordá lo que te dije recién, ¿sí? Vas ahí, VLC. El tema es este. Yo cómo sé si es este o este que tengo que instalar. Ahí ya, ya empieza a ser confusa la cosa, ¿no? Pero imaginemos que es, va a ser este, ¿está? Le hago clic y en... Voy a maximizar, ¿sí? Está cargando todavía la página, Tendría que aparecer un botoncito de instalar en cualquier momento. Ahí, ahí está. Ahí le puedo dar instalar. Eh, varios problemas. Esta herramienta no gestiona muy bien los procesos en cola. Quiere decir que si vos querés instalar 10 o 12 programas de una sola vez, esta herramienta es tosca y es muy lenta para eso. Así que la vamos a cerrar. Y acá viene otra parte que te quiero mostrar. Cómo poner aplicaciones a mano en el menú de inicio eh, para tenerlas justamente ahí cuando las precises. Voy a abrir el menú de inicio... Ves, acá tenés por ejemplo Mozilla Firefox, cosa que a mí me parece muy bien porque Firefox es el navegador por defecto de todas las distribuciones Linux que tienen la misma filosofía de trabajo, ¿no? este, y de uso y demás, pero acá ya tenemos a un gestor de software, ya, ya, ya hay un gestor de software que Linux Mint te está recomendando, bueno, quien te habla no te recomienda eso, entonces, siguiendo esa filosofía de recomendar lo que realmente me parece mejor para el usuario por experiencia personal, porque no nos olvidemos que esta es una instalación genérica, eh, tenemos que sacar eso de ahí y no es con un clic derecho eliminar mira cómo es lo que vos quieras sacar de acá primero fíjate cómo se llama se llama gestor de software cuando me pone acá arriba acá abajo aparece el título verdad me paro ahí dice gestor de software entonces voy a poner gestor gestor ¿sí? y lo busco está aquí entonces acá le hago clic derecho y eh, si llega a estar en los favoritos que son esos que están a la, a la izquierda me va a, a proponer eliminarlo y si no está, me va a, poner a proponer agregarlo. Entonces voy a eliminarlo. Se cierra el menú solo, voy y lo abro y ya no está. Eh, la terminal, si la usás a menudo, déjala. Si no la podés sacar, es lo mismo. Vas acá, te fijas el nombre, dice terminal simplemente. Entonces voy acá, escribo terminal. Yo no la voy a sacar porque sí la uso muy a menudo. ¿sí? Y te recomiendo que la tengas. Le haces clic derecho y eliminar. ¿Qué pasa cuando vos querés agregar alguna aplicación, vamos a ver, cualquier cosa que no esté acá, que no sea Firefox, que no sea la configuración del sistema, que no sea la terminal o un gestor de archivos para navegar por los archivos vamos a lo primero que aparezca, accesibilidad, si yo quisiera tener eso ahí a la izquierda, le hago clic derecho y le doy a añadir a las aplicaciones favoritas entonces lo añado se cierra el menú solo, vengo acá, lo abro y ahí está ahora no lo quiero ahora se supone que no lo quiero, es porque esto es una especie de juego ¿sí? accesibilidad, voy aquí, clic derecho, eliminar de las aplicaciones favoritas, ¿está?, eso es importante, otra cosa, si vos lo que querés es insertar una aplicación aquí abajo, es exactamente lo mismo, vamos a agregar el icono de accesibilidad, buscamos la aplicación que queremos, supongamos que es accesibilidad y que no está ahí, entonces la vamos a buscar, accesibilidad, clic derecho y ya no le voy a dar eh, añadir a las aplicaciones favoritas, sino añadir al panel, si vos le das añadir al panel, va a aparecer en el panel. Así que lo voy a hacer para que lo veas. Y ahí está. Si lo quiero sacar de aquí, nos posicionamos sobre el icono, hacemos clic derecho y le damos eliminar. Y ahí desapareció. O sea que lo, lo agregamos por acá y lo eliminamos por acá directamente. ¿está? Otra cosa importante es que podemos añadir iconos al escritorio. Vamos aquí, buscamos cualquier cosa, por ejemplo, a ver, el LibreOffice. LibreOffice, clic derecho, añadir al escritorio. Y ahí aparece el icono de LibreOffice, el cual yo eh, puedo hacer doble clic y abrir el programa en cuestión. ¿tá? Así que vimos cómo eh, agregar o eliminar elementos del panel, agregar iconos al escritorio y agregarlos a los favoritos del menú. En este caso también lo podemos eliminar haciendo simplemente clic derecho y eliminar, así como haríamos con, en Windows, en Mac o en cualquier distribución Linux. Por ahí la cuestión de la configuración eh, genérica del escritorio, la barra de tareas o panel y los favoritos del menú de inicio. Vamos al gestor de software, que los, les estaba diciendo hoy que no les recomendaba este. Vamos a ir aquí y vamos a poner Synaptic. Esto es una de las mejores herramientas que están los sistemas basados en Debian, como Ubuntu, como Linux Mint y tantos otros. Gestor de paquetes. Les voy a recomendar que lo agreguen a los favoritos. Clic derecho, añadir las aplicaciones favoritas, así cuando entremos lo tenemos aquí. Bien, este, ¿qué pasa si vos seguís agregando aplicaciones ahí? Después vas a tener una especie de deslizador para ir hacia arriba o hacia abajo y ver todo lo que está oculto, porque no entran muchos iconos ahí. Podés agregar 10, 12, 15, 20 favoritos, no importa. La cuestión es que conviene agregar los pocos que usé siempre. ¿tá? Voy a abrir ahí. Synaptic. Vamos a ver cómo funciona Synaptic. Synaptic no requiere ningún tipo de configuración adicional. Lo voy a maximizar. Lo voy a poner a la pantalla completa. Bueno, acá te explica más o menos qué son los paquetes, cómo son las descargas y demás. Yo lo voy a cerrar. A ti te conviene leerlo si es la primera vez que usas una distribución Linux eh, o si no entendés de lo que se trata el tema de, de sistema de paquetes y todo lo demás. Lo voy a cerrar voy a maximizar aquí y tengo un apartado en mis propios blogs en donde hice una lista de programas solamente para las personas que están mirando este video. yo recomiendo un montón de programas para linux pero en este caso voy a recomendarles unos 10 con opción a dos más para eso tengo una lista en blogger en mis propios blogs que la voy a abrir ahora y se las voy a mostrar voy a abrir el mozilla firefox Voy a entrar a mi propio blog y les voy a dejar en la descripción del video un enlace directo para que ustedes puedan entrar de forma, para no tener que estarlo buscando acá, ¿verdad? Este, van a poder entrar sin tener que buscarlo en el navegador. Aquí entré, accedí a mi propio blog, voy a ir para abajo al, al índice del blog de informática, pero el índice es este, esta, esta es la esta es la entrada a los índices porque yo tengo dos blogs eh, y tengo un canal de youtube ¿ta? se puede acceder a ellos desde acá, se puede acceder al canal de youtube desde aquí se puede acceder a uno de los blogs desde aquí y al otro desde aquí pero voy a acceder a los índices para encontrar más rápido lo que quiero mostrar índice de artículos por orden alfabético, acá tenés mi sitio web para ubicarme, yo reparo máquinas y demás este, y me dedico a las redes y a los sistemas operativos este, me puedes ubicar por acá eh, también tenés acá el índice del blog de aprendizaje de informática y está el índice del blog de informática junto a un índice del canal de YouTube de todos mis videos ahora está un poquito desactualizado este otro, pero todos están muy bien, este, muy al día voy a entrar al blog de informática que es, donde tengo, este, es en donde tengo lo que quiero mostrarles es esta, aplicaciones adicionales para Linux luego de una instalación nueva este es la primera, segunda, tercera, cuarta entrada del blog en este momento. Puede ser que esto en el futuro cambie, pero por ahora está ahí no va a cambiar demasiado, no, no, no creo, supongo que no. Así que vamos a entrar ahí. Hay un artículo eh, que te dice qué instalar y por qué, qué es lo que te recomiendo y por qué. Eh, está basado en OpenSUSE, porque es el sistema que yo utilizo, pero en este caso vamos a dirigirnos a Linux Mint. Entonces vamos a ir hasta abajo del todo, ¿tá? Eh, se supone que esa parte de abajo del todo la entienden mejor las personas que ven este video las personas que llegan accidentalmente a este a esta entrada del blog más bien se van a quedar con la parte superior que habla de cómo instalar todo esto pero en OpenSUSE así que yo voy a ir para abajo, todo para abajo para, acá, está la, acá está la lista de aplicaciones que recomiendo instalar en OpenSUSE hay algunas más por aquí abajo, ¿sí? hay, hay varias eh, pero les voy a recomendar a ustedes estas porque asumo, asumo que son usuarios que se están iniciando con Linux Mint en el mundo Linux, o son usuarios Linux que no utilizan Linux desde, desde hace mucho y demás, entonces yo ya simplifiqué mucho las cosas acá. Les voy a recomendar solamente lo que sé que van a necesitar, no lo que a mí me gustaría que ustedes tuvieran, o lo que pienso que van a precisar en una etapa posterior. ¿tá? Lo que vamos a hacer ahora es instalar Cheese, Gimp, Color Paint, OpenShot, RecordMyDesktop, QubitTorrent, TuxPaint, VLC y Wine con la opción de instalar también Play on Linux, que te lo recomiendo fuertemente, y luego JuniorArt y SuperTuxCard. Yo voy a ir explicando más o menos qué es cada cosa. La cuestión es que tú puedes acceder a esta lista desde donde quiera que estés, tenerla abierta y de forma simultánea eh, ir pasándote de Synaptic aquí y de aquí a Synaptic. Vamos a recordar Cheese que es como queso en inglés eso es lo que dicen los anglosajones nosotros decimos whisky para reírnos, nosotros dicen cheese para sacarse fotos para que salga una sonrisa blanca ¿sí? entonces una sonrisa sí una sonrisa blanca eso bien vamos a aquí cuando queremos buscar a cheese por ejemplo o cualquier tipo de programa vamos a la parte buscar al icono buscar y ahí escribimos cheese vamos a ver que a la izquierda nos va dejando un historial de todo lo que estamos buscando vengo acá aquí está cheese herramienta, eh, una aplicación de webcam que permite fotografiar y grabar videos es muy práctica, ¿tá? no es la que yo uso todos los días pero es muy práctica y yo la recomiendo justamente porque está este tipo de videos está concebido como para usuarios de nivel reciente ¿Mm? así que bueno, Cheese requiere Cheese Common Gnome Video Effects, LibCheese y Le vamos a decir que sí porque si le decimos que no, o bien Cheese se instala con errores o bien no se puede instalar Vamos a volver ahora a la entrada del blog, ahora tengo que instalar Gimp y Color Paint, vamos a buscar a Gimp, ¿cómo hacemos eso? Vamos al botón buscar y ponemos Gimp, como ven aquí a la izquierda va quedando un historial de todo lo que buscamos, Gimp, clic derecho, marcar para instalar. Marcar los cambios adicionales requeridos, sí, por supuesto, por la misma cosa que dijimos recién. Si no marcamos los cambios adicionales, los programas se instalan con errores o no se instalan, y no es lo que queremos, así que le vamos a dar en marcar. Los programas pueden requerir otros programas, como ustedes están viendo, para funcionar correctamente, y a eso es a lo que nos vamos a, a tener. Volvemos, Color Paint, Gimp, antes que nada, es el mejor editor de fotos que conozco, el mejor editor de imágenes que conozco, mejor que Photoshop, mejor que otros de Linux también, me encanta, lo uso muy a menudo, es un programa que permite eh, retocar imágenes de forma profesional, ¿tá? por capas, conf confundidos, con eh, un montón de defectos, este, recortes de todo tipo, bueno, es una herramienta muy, muy interesante para todos aquellos que quieren hacer diseño, ¿tá? si vos venías este, trabajando con Photoshop, Kim es... El, el homónimo, pero del lado del software libre y para mí es mejor incluso vamos a buscar a Color Paint voy aquí Color Paint esto es como el Paint de Windows pero es mejor incluso eh, ya van a ver por qué porque maneja transparencias de forma mucho más inteligente así que voy a ir a Color Paint le voy a dar clic derecho, marcar para instalar ¿tá? marcar los cambios adicionales sí, por supuesto ¿tá? vamos a volver aquí OpenShot y Record My Desktop Vamos a buscar OpenShot OpenShot es una aplicación para este, construir videos a partir de, de fotos O para construir videos a partir de otros videos Filmados por ti o bajados de por ahí este, Para hacer un regalo a alguien, un cumpleaños de 15, una boda o lo que fuere O algo para tus amigos, o algo para ti, memorias ¿sí? este, Es como el Memories on TV, como, bueno, un montón de, de programas que hay por ahí en la vuelta eh, así que OpenShot. Y es muy fácil de usar. Yo no utilizo este, uso Caden Live, pero Caden Live es bastante más complejo. O sea, Caden Live es el que uso para subir mis videos a YouTube y poner efectos y demás. ¿Marcar los cambios adicionales? Por supuesto que sí. Volvemos y el otro era Record My Desktop. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque es un sencillísimo grabador del escritorio. ¿tá? Si vos querés grabar procedimientos para mostrarle a un amigo o amiga, cómo hacer algo en Linux Mint, por ejemplo, yo esto mismo que estoy haciendo ahora, lo estoy grabando, no con este programa, sino con Simple Screen Recorder, pero es bastante más complejo el funcionamiento. Pero Record My Desktop lo que te permite es grabar de forma sencilla, práctica y rápida todo lo que está pasando en la pantalla para después mostrárselo a alguien. En vez de llamar por teléfono y decirle, mira, hace clic en el menú de inicio, ahora se te abre una ventanita, ahora busca a la izquierda una palabra que dice no sé qué, cuando se abra, anda para arriba, no. Le grabas un video, se lo mandás por Telegram O oh, espero que no estés usando WhatsApp este, O Signal, o donde vos quieras O oh, bueno, por WhatsApp, le vamos a hacer? Y, y nada, y la persona lo ve y, y ya está, y sabe lo que tiene que hacer Así que más de esto es muy importante que lo tengas, me parece a mí Cubit Torrent, vamos a hablar de eso Cubit Qubit Torrent es, una, es la mejor aplicación que existe, por algo la estoy recomendando acá, yo no ando con vueltas, yo recomiendo lo mejor o nada, este, recomiendo bueno, bonito y barato, está la triple B larga. El Qubit Torrent es el mejor eh, programa para gestionar archivos tipo torrent. ¿Y qué son los archivos tipo torrent? Son archivos que andan por ahí en el mundo, que pueden ser de cualquier tipo que vos podés llegar a necesitar o a querer. Por ejemplo, si querés descargarte programas, que en el mundo Linux no funciona mucho así, funciona más que nada en el mundo Windows. Pero si querés descargar también sistemas operativos, si querés descargar películas, música, lo que fuere, puedes hacerlo con Cubic Torrent. Yo no me, voy a, no me voy a extender mucho más en esto porque muchas descargas de estas son de, de tipo ilegal, pero las puedes encontrar igual. Y bueno, y depende de ti lo que quieras hacer con eso. Yo no hago apología de la piratería, ni hago apología de nada de eso, por algo uso Linux, por eso produzco muchos videos para Linux, por eso no me gusta el uso de Windows, este no me gusta ninguna aplicación que haya que piratear para, para alcanzar un fin o un medio, me parece que siempre hay otro, otro camino para elegir este, y para recorrer, solo que exige tal vez un poco más de preparación de la persona o una cosa como de preparación a nivel interior, ¿sí? decir, bueno, yo no quiero piratear más, por tanto no uso más esto, uso aquello. Quedarse sin hacer una tarea por, por no piratear, bueno, es un poco cuestionable, pero la, el, la cuestión es, ¿hay un programa que haga lo mismo y que no haya que piratear? O, más bien, ¿puedo pagar esa aplicación? Entonces, anda y pagala, ¿tá? no la piratees. Lo que te recomiendo es que busques una aplicación gratuita que haga lo mismo, o dos o tres aplicaciones gratuitas que hagan lo mismo que una sola de pago. Siempre hay. Siempre hay un camino. ¿Está? Así que torrent te permite buscar ese tipo de archivos, pero sin salir a Internet a buscarlos por vos mismo. Vos abrís el programa y ahí buscas lo que vos querés. No es como el -torrent, ni como el KTorrent, ni como el BitTorrent, ni como nada Torrent. Este tiene un buscador propio, interno. Abrís el programa, buscas desde ahí y listo, no tenés que andar por ahí buscando archivos torrent que quién sabe qué pueden contener adentro o dónde lo vas a ir a encontrar ¿tá? así que CubicTorrent, ahora vuelvo acá voy a ir al TuxPaint, esto está buenísimo el TuxPaint se concibe como un programa para niños pero en realidad es un programa para todos es un, es un señor programa de eh, creación de imágenes está muy bien y es sencillo de usar por tanto se con, que está concebido para niños clic derecho, marcar para instalar Va a instalar todo esto, incluso dependencias para Tuxpain, como Tuxpain Data, Tuxpain Config, Tuxpain Plugins, bla bla bla, Stamps, tienes sellos este, predefinidos, está muy bueno el programa realmente, ¿está? Voy a ir de vuelta para acá, VLC y Wine, ¿tá? Vamos a ir a VLC, VLC, VLC es el mejor reproductor, este, yo después si puedo voy a hablar de estas aplicaciones muy rapidito, no como estoy hablando ahora, sino que las voy a mostrar un poco, este es notable, este este, este reproductor es excelente, podés escuchar de todo tipo de emisoras de radio del mundo de forma gratuita, Puedes reproducir cualquier tipo de archivos, hasta fotos, Puedes reproducir con VLC, podés eh, recodificar archivos multimedia, pasar una película de un formato a otro, pasar una canción de un formato a otro, Es realmente es excelente. Clic derecho, marcar para instalar, para ser instalado todo esto, sí, por supuesto, vamos a ver si hay algo más, no, está bien vamos para acá, WINE, bueno WINE, acá es todo un tema WINE te voy a recomendar que lo instales por lo siguiente Y que instales el que dice WINE nada más, solo WINE ah, porque hay muchos WINE, está WINE, WINE no sé qué, WINE Installer, WINE esto, WINE lo otro, WINE32, WINE64 no, WINE, solamente WINE y el sistema se va a encargar de elegir la mejor versión de WINE para ti te lo voy a mostrar, marcar para instalar, si vemos entre los complementos que WINE precisa Vas a ver que aquí abajo está la mejor versión para tu sistema operativo. Son un montón de librerías y programas asociados. Yo en el blog dejé este, un, una pequeña nota que te dice cuántos programas se van a instalar, cuántos paquetes de cuántos megas y todo lo demás. Wine64, acá está. ¿sí? Instala eh, algunas dependencias de Wine32, que es, es el Wine para 32 bits, para correr programas 32 bits. Y hay otras que son para correr programas 64 bits. ¿Qué es Wine? El emulador de Windows. Así de fácil. Wine te permite instalar programas de Windows en Linux, por eso cuando la gente dice, ah, pero este programa no se puede instalar en Linux porque es de Windows, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver si no se puede instalar. Yo he instalado un montón de programas de Windows en Linux, incluso videojuegos, si tenés una máquina muy potente, podés emular la ejecución de videojuegos. decir, Yo probé el Resident Nivel 4 y funcionó. Probé varios juegos más y funcionaron. Y algunos otros no funcionaron. Y esa suerte y verdad. La gente de Wine está trabajando duramente día tras día. Para que todos los programas de Windows se puedan terminar instalando en Linux. Y eso es una, una comunidad que va haciendo que cada vez más cantidad de programas este, se puedan instalar. Pero hasta, siempre va a estar como en proceso de Wine. ¿tá? Nadie te va a asegurar que el programa que vos quieras se pueda instalar o no se pueda instalar. Hay que probar. Muy bien, Play on Linux o Play on Linux. Play on Linux es una interfaz gráfica para Wine. Es decir, vos con Wine lo instalás a lo bestia al programa. Doble clic y dale que es tarde. Ahora con Play on Linux vos vas a tener estadísticas de si el programa que querés instalar funciona o no funciona previamente. O si funciona, pero tenés que hacer instalaciones específicas guiadas por Play on Linux. Play on Linux te lo va a decir es decir, es una ayuda muy grande Play on Linux, ¿tá? no es solamente un manual de, de referencia no, no, no es un programa que interactivamente te va dando ayuda y te va guiando para que vos instales los programas que quieras y que esos programas al final este, puedan funcionar correctamente, ¿tá? así que yo lo voy a instalar yo generalmente lo instalo a lo criollo voy al Wine, clic derecho, instalar y ahí me voy guiando por la intuición y los instalo así los programas, pero a veces cuando algo se resiste a ser instalado, a veces Play on Linux te da una mano muy grande que no está bueno despreciar. Muy bien, ahora voy a hablar de estos dos muy rápidamente, pero no los voy a instalar. Porque esto los voy a recomendar, pero no los voy a instalar ahora para que el proceso sea más, más transparente y demás. Recomendaciones especiales para familias con niños en el hogar. Super Card está notable, es un juego de autos, de carreras de autos donde no hay, no hay ningún tipo de violencia, los participantes son un montón, se puede jugar de, de a mucha gente, generalmente jugás de a dos, por ejemplo uno con un volante, otro con un teclado, este o dos personas con el teclado también se puede jugar, se pueden hacer tantas cosas con, con, con esto, creo que hasta se puede jugar en red, no estoy seguro, pero creo que se puede jugar en red también, este, de, de forma online. Este, o ahora que está muy de moda esto de la presencialidad y la virtualidad, se puede jugar de forma virtual y en línea, este, está notable. Unos gráficos buenísimos, unos efectos buenísimos, sumamente entretenido, muchas pistas para elegir, muchos mundos, muchos tipos de juego, muchos tipos de auto, muchos personajes, está notable. trátelo para jugar con tu sobrino pequeño, con tu hijo, o simplemente con la gente que tengas alrededor, a mí me encanta jugar con mi hijo que tiene 16 años este, y jugamos un montón al, al, al, al, al Super Star, pero también puedo jugar con un amigo, o con una amiga, está bárbaro ese juego ¿tá? está buenísimo este. y Junior Art es un conjunto de herramientas entre las cuales están los ya instalados, o los ya en camino a ser instalados, Cheese ¿se acuerdan? el, el visor de cámara web para tomar fotos y grabar videos, Gimp es que para mí es el mejor editor de imágenes de nivel profesional, y Tuxpaint, que es un programa para crear imágenes también con sellos, con formas y demás. Bueno, entre esos están estos. También está Gaming, g GPaint, G-Paint, Inkscape, Carbon, Krita, MT-Paint, MyPaint, Pencil 2D, Pinta, Psyo Game, RGB Paint, Simple Scan, que es para, para escanear documentos de una manera notable, este Stupi es que no sé qué es, y Xpaint. ¿tá? Hay un montón de programas que yo los conozco acá, que no los instalaría porque yo uso otros, que ya me alcanzan para estos fines. Pero si tenés eh, niños o adolescentes en la familia, sobre todo adolescentes no tan grandes, no tan tirando hacia la juventud, sino hacia la niñez, digamos, 13, 14 años, 15, podés instalar este tipo de programas porque si ellos empiezan a investigar cómo funcionan, se van a llevar una sorpresa muy grata al ver que son grandes herramientas para liberar la creatividad así que yo por acá lo voy a dejar lo que voy a hacer ahora es este, um, instalar y como instalo, cómo hago si le puse en cola, es decir, le encargué que instalara cheese, gimp, color paint, open shot, play en linux Cubit torrent, Dego My desktop, paint, vlc y wine, ¿Cómo hago, ¿Cómo hago acá le doy a aplicar al ¿ah? botón a aplicar entonces me va a saltar una, una, una pantallita que va a decir mira va a pasar todo esto, esto ¿sí? esta es su última oportunidad para comprobar la lista de cambios abróchense los cinturones que vamos a apretar el acelerador. ¿sí? Eh, se van a descargar 563 paquetes, se utilizarán 2534 megas de espacio extra y se necesitará descargar 598 megas. Sí, sí, está bien, aplicar. ¿tá? Y ahora vamos a dejar que el gestor haga su trabajo. Recordemos que tenemos aquí eh, una, un visor de procesos de lo que va sucediendo. Si hago clic acá, mostrar archivos individuales, me va mostrando desde dónde va bajando las cosas, qué está haciendo, por qué parte va cuál es el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿ves? Este es el proceso general de la parte de descarga. Recordemos que hay dos niveles, el de descarga y el de instalación. Ahora estamos en el, en el 1 de 2, que es el proceso de descarga, y aquí nos va mostrando el proceso total. ¿ta? El proceso total de descarga. Cuando llegue hasta acá, hasta la derecha del todo, quiere decir que se han descargado todos los paquetes necesarios. Y, e individualmente aquí abajo nos va mostrando qué es lo que está haciendo el sistema. Muy bien, en este caso ya la ventanita cambió el mensaje que decía descargando a instalando software ya la parte de descarga terminó y el sistema se está disponiendo a instalar todos los 500 y pico de paquetes que se iban a descargar que ya se descargaron recordemos que acá también podemos marcar la casilla de detalles y se abre una terminal que nos va indicando el proceso de instalación de cada archivo por separado ¿sí? también podemos hacer clic en la casillita de detalles para que nos muestre una terminal, el sistema operativo con todo el procedimiento que está siendo llevado a cabo en este momento, ¿eh? seleccionando, preparando desempaquetando, etcétera, etcétera etcétera. se han aplicado todos los cambios correctamente puede cerrar la ventana ahora y eso es lo que vamos a hacer, vamos a darle clic en cerrar y ahí tenemos ya al gestor este, en su fase final del trabajo Está refrescando repositorios y demás, así que le vamos a hacer clic aquí y lo vamos a cerrar. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con instalación y desinstalación de programas. Para desinstalar programas también vas al gestor de software, buscas el programa que querés desinstalar, le das clic derecho, marcar para desinstalar y afuera. Y a otra cosa. ¿no? Hasta acá todo lo que tiene que ver con instalación, restos de actualizaciones pendientes que quedaban este, y eh, personalización de Menú de inicio, barra de tareas o panel y escritorio.